Hola compañeros y compañeras, estamos en un ciclo de entrevistas en que vamos a, en las que vamos a abordar la reforma educativa en general y en particular en el nivel medio. Hoy estamos con la compañera Carolina Valdés. ¿Cómo andas, Caro? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estuvimos el otro día juntas y sí. le vamos a contar a la audiencia en una charla en la universidad que se está impulsando la reforma del plan de historia y de la carrera de, en general de Humanidades. Y te escuché en esa charla con una intervención muy interesante, vos fuiste como graduada, la sos graduada de la universidad. Soy graduada de la Universidad Nacional del Comahue en la carrera de profesora de Historia. Y además te jubilaste como profe de Historia. Me jubilé como profesora en historia en el ¿Y aula. ¿Cuál sí? era tu escuela base? ¿El 40 también? El Fue 40? El CP 40, 48, 72. También trabajé en el CPM 29, el EP 20. Un montón de escuelas. En varias escuelas, sí. Y también como como fuiste. Todos, <risa> sí, Y también fuiste dirigente de Aten Capital. Sí. Tuviste en una comisión directiva. Eh, ya, ya, ya. Justamente en el nivel en Secretaría de Nivel Como Medio Como secretaria de Nivel Medio, sí Bien, Caro Bueno, te convocamos por eso Porque nos gustó tu intervención Y además porque tenés experiencia en el aula Mucha, sos egresada de la universidad Y compartiste el otro día tu impresión Sobre este debate que se está haciendo En la universidad en relación a la reforma Pero también atañe a todo lo que está ocurriendo En el nivel medio sí. ¿Querés contarnos cuál es tu visión crítica Sobre este aspecto? Sí, algún, puedo retomar algunos de los puntos En los que los que hablamos en la universidad y que para nosotros toda toda construcción curricular primeramente necesita un diagnóstico por eso si bien hay que rescatar hay que decir que eh, la construcción del currículum de nivel medio fue una histórica demanda del nivel medio porque este, hacía muchos años que veníamos planteando esta necesidad pero eh, lo primero que tiene que hacer eh, primeramente para construir un currículum es realizar un diagnóstico de saber qué es lo que hay que transformar, qué es uh -huh. lo que se puede conservar, uh -huh. con esto que decíamos de la ley de la conservación, no desechar, todo lo, no desechar todo, sino tomar lo que sirve y desechar lo que no sirve. Uh -huh. Entonces ese diagnóstico lo pensábamos este, porque el sistema educativo, si bien eh, no solamente en Neuquén Capital, sino en toda la provincia, un diagnóstico regionalizado, y eso aproximadamente podía llevar unos un, bastante tiempo, al menos un año, hacer un diagnóstico de las necesidades, los problemas, está la, las propuestas posibles como para poder empezar a construir un currículum. Uh -huh. Y la otra cuestión también es que como en el nivel medio tenemos una formación tan este, variada, tenés gente que tiene título docente, que, se ha, uh -huh. que ha estudiado la carrera de docente y gente que no tiene título docente. Entonces, esta variada formación de distintos, este, digamos, trayectos académicos, eh, planteábamos también la necesidad de hacer un perfeccionamiento previo a la uh -huh. construcción curricular justamente para decir, bueno, qué es un currículum, cómo se construye que un Y ahora curriculum? es al revés, porque claro. están tratando de formar cuando ya definieron todo. Exactamente. Entonces, esa formación previa era justamente para tener todos, digamos, algunos elementos generales, básicos, para poder comenzar a construir democráticamente la construcción del currículum, donde el principal actor que lo tenía que construir son los docentes de las escuelas, uh -huh. porque son los que tienen la experiencia, uh -huh. fundamentalmente, la práctica. Claro, que en eso, digamos, nuestro estatuto es sabio porque siempre va teniendo ese equilibrio entre formación y práctica. Y dijiste algo que me pareció interesante en relación, nosotros sabemos que en esta sociedad capitalista hay una división entre la teoría y la práctica, el que hace y el que piensa. Exactamente. Y que vos sí. pensabas que en este caso se había reproducido lo mismo. Exact sí. Eh, además ya lo vivimos con la reforma de la ley federal de educación donde este, los docentes de nivel medio se nos proponía trabajar sobre los contenidos etcétera etcétera pero en realidad esto eh, quedó todo diseñado por parte digamos de los eh, técnicos y asesores de este, de nación y este, justamente porque hay una en esto de la historia de la producción curricular eh, ...en la que parece ser que en la construcción del currículum... ...esta división del trabajo donde unos piensan y otros ejecutan. Uh -huh. Entonces, los que piensan el currículum, diseñan los contenidos... ...no son precisamente los que están en el aula, no son los docentes... ...sino son los técnicos, eh, los funcionarios, intelectuales intelectuales uh -huh. orgánicos... ...dirían algunos, está y no los docentes. A los docentes les resta el único y simple papel de ser ejecutores... ...de un currículum Ajeno a su propia práctica y cuando un currículum es ajeno a la práctica de los propios docentes es un currículum que tiene grandes posibilidades de fracasar. Uh -huh. Ese es el, el punto. Eso nos pasó en el 97, diga no en el 97 sino en la digamos con la aplicación de la ley federal de educación y también nos va a pasar ahora. Claro, ¿y por qué decís, por qué eh, tu referencia es en el 97? ¿Cuáles son para vos las similitudes? Porque los que impulsaron esta reforma, que ellos le dicen diseño curricular, dice esto no tiene nada que ver con la con la reforma de los 90, es totalmente distinto a la ley federal. ¿Qué similitudes ves vos entre, el, entre la ley federal y este diseño curricular que nosotros llamamos reforma? Bueno, en principio lo, lo metodológico. Uh -huh. En esta cuestión de que no son los docentes los que deciden absolutamente nada, son simples ejecutores de algo que diseñaron en una mesa curricular, en un... Una pseudo participación, ¿no? Claro, una falsa participación de algo que ya está pensado de antemano. Uh -huh. Lo otro es... Eh, esta gran discusión que tuvimos y esta lucha que dimos, teórica también, uh -huh. sobre eh, el establecimiento, la desaparición de las asignaturas como tales y este, la aparición de eh, las, las áreas. áreas, el área de las ciencias sociales, donde nosotros planteábamos que se diluía la especificidad de cada una de esas disciplinas. Uh -huh. Y lo fundamentábamos justamente en esto de que decíamos, bueno, en primaria el niño tiene la generalidad de las ciencias sociales. Y a medida que va, se va desarrollando su pensamiento, un pensamiento formal, un pensamiento más complejo, se puede trabajar de lo simple a lo complejo, digamos, la eh, especificidad de las disciplinas científicas. Tenía, tenía un sentido de lo simple a lo más complejo, porque hoy por hoy... Es complejo el, el conocimiento de, de las ciencias, uh -huh. no solamente de las ciencias sociales, sino de las ciencias en general. Uh -huh. Y se requiere, como condición no suficiente, pero sí necesaria, el desarrollo del pensamiento uh -huh. formal, que tiene que ver con la crítica, el pensamiento crítico. Uh -huh. Y para eso es necesario... Que, eh, Profundizar se, en, algunas, la en alguna materia especificidad material. de las disciplinas sí. Y bueno, y comentábamos algo ahí en, mientras y eso estábamos, se pierde, ¿no? Claro, y mientras estábamos ahí en la charla comentábamos entre las dos que es algo que no se dice que los grandes investigadores del mundo o sea, la, la ciencia eh, cuando, los lugares donde se está haciendo ciencia lo específico tiene un, un rol muy importante de hecho hay una tendencia a esa especificidad que no sí. quita la necesidad de que el conocimiento sea interdisciplinario, de mirar de forma global los problemas, esta es la tendencia de los que hacen ciencia. Sin embargo, para las escuelas medias de nuestros estudiantes, los hijos de los trabajadores que van a las escuelas públicas, quieren que esa especificidad no tiene tanta importancia y vamos a lo general. Claro, y esto era algo bueno, que se debatía el otro día. Claro, en esta reducción de contenidos, este, ¿qué pasa materia, con historia, por ejemplo? Vos que sos de historia. Bueno, se, pierde, se pierden horas. Uh -huh. Ese es el tema. El estudiante justamente, pierde horas. Claro, se pierden horas frente a alumnos, digamos, específicamente de la disciplina, uh -huh. que es tan necesaria porque está. hay una complejiza, complejización, decíamos, de estos conocimientos que es necesario tiempos de trabajo y de, y de, de trabajo en el aula, de ensayos, está, de, de, de, de actividades que tiendan justamente a la comprensión de la historia humana, uh -huh. que tiene pocas cosas. Sí, claro, que es un montón, pero pienso que tiene como, bueno, esto es este, vos vos sabes sobre ah, historia, yo, no, es, no es mi área, pero mi materia, pero entiendo que tiene como dos aspectos importantes, por un lado es todos los procesos complejos para entender un proceso histórico, sí. en tu caso has, eh, vos sos materialista y tenés un método para comprender la historia y por otro lado, el, lo específico de qué ocurrió en la historia mundial y para entender el presente. Eso necesita una cantidad de horas determinada que tiene relación, pero no es lo mismo que geografía ni cívica, y que no, es lo que se está claro. planteando ahora con, la, con esto vale. de las áreas, no esta idea de que dicen, ah, pero estaba muy fragmentado el conocimiento en media. Es real, hay una fragmentación que hay que, que hay que superar y trabajar, pero ¿cómo hacemos para no quitar lo específico y que no se pierda el contenido? Y que puedan, claro. digamos, aprender el estudiantado. Exactamente. No es una sustitución de una cosa por la otra, Bien. simplemente, en donde yo desprecio, a esas asignaturas. Es necesaria eh, ese tiempo, porque no solo, la historia no es solamente establecer el qué, el cuándo está y el dónde, sino uh -huh. el por qué, uh -huh. que es muy propio de la modernidad. Uh -huh. Uh -huh. Es decir, hay que establecer causas y son explicaciones causales y no son sencillas. Esa construcción no es simple, eh, entonces requiere... Eh, horas de trabajo en el aula, horas de trabajo conjunto con los docentes y que ha habido muchas experiencias en el nivel medio. No decimos que todo está bien que no tenemos problemas en la educación secundaria porque los tenemos, uh -huh. pero las respuestas que nosotros queremos darles no son estas que se están dando en este momento, no es reducir contenido o sustituir unos contenidos por otros. Yo no puedo decir no puedo haber dado un diagnóstico de que los docentes del, de la, del área de las ciencias sociales tienen enseñan contenidos eurocéntricos y coloniales uh -huh. eh, ¿Y sin haber hecho racistas, eurocéntricos coloniales y patriarcales sin haber hecho un solo diagnóstico sin haber ido nunca una, a un aula, sin haber mirado las planificaciones, uh -huh. sin haber valorado las valiosas experiencias que los docentes llevaron adelante, justamente con una razón muy, muy importante, que es no reproducir el orden social uh -huh. capitalista. Yo no le puedo negar a mis alumnos el conocimiento de esos contenidos, porque si yo no quiero que mi alumno sea eurocéntrico, uh -huh. tengo que enseñar qué es lo eurocéntrico uh -huh. es para bien. poder criticar ese esto. Además porque la teoría de clase venga de Europa, no, no la vamos a descartar simplemente porque venga de Europa y es interesante lo que vos decís porque en la, en el diagnóstico que ellos sí hacen sobre los trabajadores de la escuela media entienden que al no haber cambiado el título de la materia, la denominación, es como si estuviera todo igual hace 20 años, y eso no es así. Si bien el título sigue siendo lo mismo, historia, los trabajadores de la educación, los docentes, los profesores, han modificado sus programas, los han debatido, los han... y, sí, y me, me interesa lo que decís, y lo mismo tiene, piensan sobre la universidad, dicen nada, ah, no cambió nada del plan de estudios, seguramente sus docentes han... Eh, hace falta debatir algunas cuestiones del plan de estudios de, de historia, pero no es que se da lo mismo que hace 20 años. Eso es una simplificación del trabajo docente y es un prejuicio. Sí, sí además, si nosotros enseñamos con esa caracterización descalificatoria que aparece en uno de los documentos de áreas y perspectivas, no lo mm. digo yo, lo dicen ellos, está, es esa la formación que nos dio la universidad. Uh -huh. Algo tendrá para decir la Universidad Nacional del Comahue. Pero además este, esta construcción... Esta reforma educativa, todo como si no hubiera existido nada. Uh -huh. O sea, no existía, no. ¿qué contenidos dábamos los docentes? Eh, ¿Qué nos enseñó la universidad? Uno puede plantearse desde ese lugar, ¿no? En ese marco Entonces, se está debatiendo la... la, la, eh, la ¿Quieren, digamos ¿No que, había nada? Claro. Dice uno, ¿qué había antes? ¿No había nada? ¿Qué hacíamos? ¿Qué, qué hacíamos? No hacíamos nada en el aula. Éramos unos racistas, claro, claro. Lo que pasa es que todas las experiencias se dieron en un marco impregnado de una multiplicidad de marcos teóricos. Uh -huh. Es decir, fue en ese sentido muy enriquecedor, no solamente cuando pedíamos horas institucionales, hacíamos trabajo interario, salidas educativas, salidas de campo, eh, trabajos de campo, de observación, eh, viajes, etcétera, etcétera. Lo, lo hacíamos a esfuerzo propio, eso es cierto, con mucho esfuerzo, este, muy anónimo, que por ahí la comunidad educativa en su conjunto, los padres y demás la desconocen, eh, pero se hacía y, y tenía justamente este rol, ¿no? de no privar a los alumnos de ninguno de aquellos contenidos justamente eh, que pudieran tender a la formación general y a la formación del pensamiento crítico, una formación integral, sin fragmentar nuestro objeto de estudio. Trabajando Bien. Y esas experiencias en ningún momento en la reforma se rescataron. Solo se rescatan las de algún colegio, uh -huh. porque así lo dicen, si mal no recuerdo ahora el documento, de un plan de tres y cuatro años uh -huh. donde se agrupó a todas las, las materias en una sí. sola área, lo cual no nos llama la atención porque tenemos teníamos áreas y áreas que tienen este, varias materias en, en, en la misma área. Pasan de Según departamentos colegio, a áreas. Claro. De algún colegio, que no sabemos cuál es, uh -huh. porque no lo nombra, y 170 colegios, cuántos colegios secundarios tenemos, no conozco yo que hayan ido a ninguno a rescatar ninguna uh -huh. experiencia como parte de su diagnóstico o como parte de la experiencia o de la construcción curricular. Entonces, solo se rescatan aquellas experiencias uh -huh. en las que algún hubo alguna experiencia de colonial. Uh -huh. Las que son de coloniales fueron rescatadas, pero no sabemos de qué escuela, ni de qué año, ni está, nada. Está bueno lo que decís porque ahí el resto es, parece ser que está sí, descalificado. Ahí se produce, ahí también un debate que es interesante dar y que nosotros ya hicimos, te cuento, hicimos una entrevista a Ariel Petruccelli también y otros. Hay varios eh, docentes universitarios que están criticando el marco decolonial, porque hay un prejuicio también y que se entiende que cualquier persona que le interesa la historia de los pueblos originarios, en este caso el pueblo mapuche, que es el lugar donde vivimos, tienen que ser decoloniales. O sea, te imponen un marco teórico a una idea. Si vos no tra trabajas la educación mapuche o te interesan esos contenidos, pero no estás dentro del marco decolonial, te acusan de racistas. Y nosotros estamos planteando que ese es uno de los marcos para abordar. Claro, un, un enfoque. Exacto, un enfoque. O sea, no, no, es neces no es que cualquier persona que trabaja en la cuestión mapuche ya es decolonial. ¿No? Hay no. esa idea y, y además y además eh, es como yo digo, la, es la vaca sagrada del momento, está de moda. Nadie puede criticar al, a, a la, al enfoque de colonial porque entonces te ubican por, de este lado, sos racista. Y la verdad que es necesario que debatamos eso también, que lo pongamos en tensión. Claro, lo que pasa es que eh, justamente eso no, no, no, no quiso ser debatido. ¿Por qué sale como sale digamos esta reforma? es ah, impulsada por el gobierno, e impulsada por eh, la conducción actual del de, de, de, de espacio este de educación popular, de los compañeros de la, digamos de la conducción provincial y que fue a espalda de los docentes, porque nosotros en ningún momento, en ninguna asamblea, votamos la construcción democrática del currículum de nivel medio, uh -huh. aunque fuera una de nuestras demandas históricas, de uh -huh. una necesidad de llevar adelante esto, porque si nosotros lo hubiéramos hecho en los términos que tendríamos que haberlo, o sea que se podrían haber planteado, probablemente los marcos teóricos, las metodologías y los marcos teóricos para construir el currículum, probablemente hubieran sido otras. Uh -huh. Entonces esto es un arreglo. Entonces, si un, en realidad es justamente por esto, entonces si va a haber algún tipo de ajuste en educación en este sentido. Bien. Bueno, muchas gracias, Caro. Estuvo buenísima bueno, la charla. gracias a ustedes. Nos queda seguramente más para... Tenemos que organizar una charla donde podamos hablar con los docentes y debatir estas cuestiones. También tenemos respuestas desde el punto de vista académico, de nuestra experiencia. Vos, en este caso, como docente, profesora de Historia. Y invitamos a pensar, ¿no? A no sí. A no. Si sí, querés justamente. cerrar con algo para... Ah, no, con un decir esto que no... que tenemos que, digamos, impedir... Eh, que nos que se prohíba que no que cualquier tipo de resistencia pedagógica uh -huh. nosotros tenemos eso es importante somos un gremio pedagógico somos eh, nos dedicamos a esto pero bueno es justamente eso seguir planteando seguir debatiendo seguir discutiendo con los compañeros la necesidad de este, frenar esto bien justamente bien bueno muchas gracias no, no, gracias a ustedes.